Hemos recibido a funcionarios municipales del área de desarrollo humano, puntualmente a su secretario, al doctor Rodrigo Altea, con quien estamos eh, diagramando una serie de trabajos conjuntos, Consejo Deliberante, Ejecutivo Municipal, eh, puntualmente en territorio, en cada uno de los distritos de nuestra ciudad, atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, puntualmente en este caso con atenciones de carácter sanitario, eh, con servicios odontológicos, con la posibilidad de contar con todo el personal municipal puntualmente en lo que hace justamente a la prevención de la salud sobre todo los más pequeños de los niños eh, en los distintos barrios de nuestra ciudad así que bueno hemos podido avanzar fuertemente por supuesto también generando agenda en distintas temáticas eh, pensando también en el mes de marzo en el, en el mes de la mujer y seguir avanzando en lo que es la lucha contra la violencia de género particularmente en nuestra ciudad así que en ese sentido ha sido muy positiva la reunión, hemos podido avanzar con el bloque de la Unión Cívica Radical y seguramente ya en los próximos días vamos a eh, incorporar también a todo el resto del cuerpo del Consejo Deliberante para poder eh, generar por supuesto las ordenanzas necesarias para avanzar en estas temáticas y a la misma vez seguir con el trabajo territorial que es tan importante. Estuvimos abordando acá con el bloque del Consejo Deliberante eh, distintos, distintas temáticas, hablando de la agenda que estamos diagramando ...en materia de políticas públicas que vamos a estar siguiendo... ...de la Secretaría de Desarrollo Humano durante el año... ...y confiando en contar con el apoyo del cuerpo legislativo... ...como lo venimos teniendo... ...para poder llegar y acercarnos mejor a los vecinos... ...y a, la, y a las vecinas de la ciudad. Bueno, la Secretaría tiene una, una serie de actividades... ...por llamarla, que ya se encuentran en agenda... ...que tienen eh, con, con lo que es el área deportiva... ...con lo que es el área de salud... ...el área de promoción de derechos que ya tenemos una agenda marcada, pero bueno, en este, en este 2022 vamos a estar abordando eh, en forma particular todo, todas las instituciones o grupos de personas que brindan asistencia alimentaria en los barrios para llegar a través de estos equipos, de estos servicios que ya tenemos armados para poder conocer las realidades con las que se enfrentan los vecinos, más teniendo en cuenta esta terrible crisis económica que está viviendo el país que, que no muestra que no nos da respiro